Bueno pues, damas y caballeros, amigos y amigas Buenos días, buenas tardes, buenas noches Dependiendo de la hora en que nos estén viendo Pues aquí vamos de nuevo saliendo de Sacualtipán Vinimos de visitas Pero ya nos vamos Vamos directo hasta el agua azteca hidalguense otra vez, otra vez Uy, hace frío Para uno que es de la Huasteca Pues está acostumbrado A andar en el calorcito Y 18 grados Pues sí Se sienten un poquito Un poquito grandes Bikers Otros dos bikers bueno pues nos vamos a la Huasteca y adelante. Hay que meterle un poquito de pata porque vamos tarde. Pues el día de hoy planeamos dejar unos que... 70 kilómetros, 80 kilómetros, no, como 200 kilómetros. En nuestra pequeña AT-125. Nuestra mortálica. Uh. Si como... No sé si quitarle la careta la... al casco Hace frío, pero igual me incomoda un poquito Bueno, no mucho Lo siento que no veo, limita mi visibilidad Bueno amigos, pues, como les explico, que vamos, pues viajando, nuevamente kilómetro 103 A ver qué tal los va, en este viajecito, pequeño viejecito de regreso a la Huasteca A nuestra casa, a nuestro hogar, a nuestro lugar de descanso pero diré lo que en mi mente está Vamos a conocer Bueno, vamos a mostrarle los pueblitos Que vamos visitando Bueno, vamos pasando, no visitando Porque solo vamos de paso Vamos a llegar a nuestra A nuestro pueblo Voy por mi chica, claro está Vamos por ella Y Pues a ver que nos encontramos En el camino Hace no más de media hora Pasaron unos Peregrinos que vienen de de, de, de de la Ciudad de México Entonces pues Pronóstica tráfico adelante Eso nos va a restar mucho Pero mucho Tiempo Bueno nos va a aumentar El tiempo de llegada Sé que vamos a tardar más Bueno no sé, ustedes me entienden área de Pulques de sabores, ayer casi me matan. Tronó una llanta a, de una tres y media al lado de mí. por lo que bueno, vamos despacio. Otra moto no puede correr mucho, así que no podemos correr tanto. Ojalá y la cámara se vea bien. Bueno, ha de estar un poquito chueca pero vamos a tratar de arreglarla. Pero nunca lo hicieron, hicieron, vivieron, rondaron, subieron, bajaron, cayeron, haciendo... Visitar. Ah, pero qué chidos paisajes nos regala. El andar en moto es... Es algo único, la verdad, yo tiene como dos años que empecé a manejar, no tiene mucho Y pues la verdad es que sí, sí supe, de ahí me di cuenta de que pues andar en moto es algo único